¿Cómo están? Bienvenidos al streaming como todos los jueves a las bueno ahora a las 7 de la noche. Eh, nada, bueno, es un poquito tarde, pero no se preocupen para que todo empiece bien bacán acá, niño está trayendo los cables y toda esta vaina. Pero como pueden visualizar a mi lado está el amigo Tunky GP Papu, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. ¿Qué tal Hola gente cómo están sí estamos en el día de hoy para jugar un poco de divertido con la gente y promover el juego limpio no ah lo no, está precisa las palabras de Tunki, el juego limpio Y hoy día es... hay mucho que hablar la verdad hay mucho pan por rebanar eh, he visto por ahí publicaciones hay personajes ahí bastante peculiares ahí este un saludo para el señor la magia también sin lugar a dudas mucho recordar si La vez es que, es el que me ha hecho la mención también ¿no? un saludo también a gen a... spy a... <cuchas> el... cómo estás este Cómo estás, Minio? Ahí, yo sé que tú estás ahí, este, siempre presente con nosotros. ¿Cómo, lo, ¿Cómo te has tratado el día, papu? Aquí sudando, la cosa gorda. ¿no? Sí, papu, la verdad te veo menos abajo el <ríe> Listo, con el con el chifón ahí. <ríe> bueno, no podemos empezar este programa sin antes anunciar a nuestros queridos auspiciadores que hacen posible el streaming jueves a jueves. Aquí está nada más y nada menos que nuestros amigos de Charmed Take con este teclado Commander y este mouse de de 3200 la verdad muy muy cómodo tú que los has estado probando papu, cómo lo, cómo lo has sentido totalmente cómodo ahí si eres en tu cama tranquilo ah listo comodazo, comodazo. y ya ah, también a de amigos de Onzi también si lo digo, es que como bien indicaba eh, nuestro querido Tonky me decías la verdad recomendado ubíquenos en sus redes sociales ya saben ellos tienen Facebook Instagram eh, bueno Twitter etcétera etcétera etcétera etc., así que los pueden ubicar en sus redes respectivas bueno, eh, hay que hacer una mención especial que hoy día hay una. hay sorteos, hay cupones, hay entrevistas, hay versos, hay, hay todo papu. Yo acá bueno, si lo a no, con nuestro querido invitado, Tuki jefe. Papu, coméntame, ¿cómo, ¿cómo se dio esto de. de entrar al, al, al tema del stream, ¿no? obviamente haciendo Wolfing, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo se gestó, Papu? Nah, en realidad eh, en los juegos son muy entretenidos, eh, salen cosas nuevas. Eh llama la atención, jugar con tus amigos, conoce gente, y es chévere jugar, ¿no? Sí, eso es algo, es algo bastante peculiar porque eh, lo, lo que de una u otra manera Wolfing te, te ofrece es el tema de poder. Que, que, como que bueno, está con cototos de un 8-8, bueno, o sea, 4-4, o sea, puedes jugar innumerables eh, jugadores y de una u otra manera esto desencadena, pues mucha mucha práctica y bueno, mucho skills, sin logrado, ¿no? Porque creo que el World Team tiene eso también, ¿no? Que te, te degenera también el poder demostrar tu habilidad con el, con el shooter, ¿no? Claro, ah, realidad la habilidad es lo que sale <coughs> enfrente de todos. Y ahora que han puesto los 19 wins, ¿no? Destruction y also. Sí, o sea, la verdad que muchos este, lo, han, lo han estado ya usando bastante y la verdad que ha tenido muy, muy buena aceptación y eso es algo que creo que se refleja en, lo, en los comentarios de la gente y que de una u otra manera este. Bueno, siempre estamos atentos a, a todas las preguntas y respuestas que tengan sobre las cosas que vienen de juego, ¿no? <coughs> papu, coméntame, ¿no? Este, tú, eh, bueno, me imagino que tú también estás a, a pues, punto con todos los eventos que se hacen en la semana, ¿no? De, bueno, entonces el tema de, de Playtime, Kill Count. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas tú esto también, Papu? En realidad yo entro todos los días. Y más, cuando hay eventos, todo, me entretengo más y hago más horas y es más a jugar con tus amigos, ese es lo, lo más chévere de todo. Claro, ese es, o A, sea, yo creo que de una otra manera este... los eventos están para eso, ¿no? De comentar un poco el tema de, de que, bueno, vayas practicando más también, ganes también Torito también, o por ahí capaz el arma de, de One Day Free también ayuda mucho porque a veces las armas que te ofrecen por un día a veces te ayudan mucho, mucho para poder escalar más, ¿verdad? Sí. además de eso, este, sube de level, oro y tienes para tu cosa a comprar cuando o otras cosas de humanos no claro es esa es, es la consigna no y creo que todos los chicos de una u otra manera van entendiendo eso no eh, algo es un tema candente creo que, que, que, que es el tema que, que actualmente no, nos depara siempre el malestar diario creo yo no este qué bueno. tema de los okay qué no sé, no, no, no. <risa> este, cómo estás este <risa> No, a ver, tira, este ¿cómo se llama este el tema de, lo, de los hacks? no ¿Cómo, cómo, cómo, cómo, está, ¿Cómo lo vives tú esto del día oh, al día? En, en realidad, es, eh, el hack sigue permaneciendo, pero ha bajado. Sí, en eso es sí último baneo okay. en cálculo, eh, ha bajado, digamos, el, el 70% se podría decir. se puede decir. la cual a los usuarios legales les conviene, ¿no? Ya no te fastidian por la sala, ya no te votan por la vecina, ¿no? ¿Qué? El le el, el, el, el, el negocio de mine, bien, comenta, este, coméntame va bien, este, Papu, al eh, ¿Sí? tema de, claro, así como tú bien dices, el, el, el usuario legal pues, tiene la de sufrir con los hacks, ¿no? Pero, claro. ¿qué le puedes decir a esas personas que de una otra manera promueven este tipo de, de prácticas, ¿no? Totalmente ilegales, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que tú puedes con hack, vives engañado, ¿no? De muertes tu habilidad, eh, no aprendes a jugar luego cuando se te va a tu pago ya no tienes plata para comprar no puedes jugar te matan más sales de lindo aquí las <risa> consecuencias <risa> exacto las consecuencias no papi yo sé que tú, tú en tu canal de YouTube es, bueno aparte de hacer gameplays también haces como una especie de, de reviews también no coméntame un poco más sobre eso papi claro en realidad este, siempre promoviendo los grupos los directos más o menos, mayormente es este, comunicación con los escritores para poder claro. divertirnos no es lo que buscamos y el juego es lindo no siempre juego chévere con todo en el canal y los pues grupos ah perfecto entonces eh, eso es algo de que de una otra manera eh, hay que enaltecer no que chévere que cheque, más bien que todos los chicos de una manera tengan esta, esa afición no que los streams este, están al alcance de todos en realidad todos pueden hacerlo no sí, eh, sí. esa es la idea no hace poco nomás justo bueno hablábamos la vez pasada con Lady Wolf no el tema de las comunidades no de, de, de Wolf que sin lugar dudas tienen mucho que tiene mucho que ver cómo se llama con con, con el tema de no imponer, pero refiero sino de, de, de dejar en claro que jugar limpio, ¿no? No, no, no, no caer en el tema de comprar cuentas <risa> Perdón. No comprar cuentas, no, este, no tener chacales, ¿no? Que eso es una práctica totalmente eh, tonta porque al fin y al cabo el chacal puede usar el hack y eso te puede desencadenar a ti, que puedan banear tu cuenta, ¿no? eh, Y mucho menos y peor aún que, que, que, que los administradores permitan estas cosas, ¿no? El tema de, de que se vendan hacks, ¿no? Justo yo, y eso quiero hacer título personal, eh, vi una publicación hoy muy temprano este, sobre, sobre una comunidad de Wolf, eh, bueno, es de King, César, eh, la verdad me, me preocupa mucho la publicación que hizo, yo eh, quiero bueno, hacer un poco de la atención para saber qué pasa, Papu, la verdad, a qué se debió, este, no, eh, me parece que bueno... Es, se ha despedido el golpe Vende, porque nos ha, nos ha sentenciado, que nos han dado la tumbada, papu, ¿cómo es eso? Amor? ¿Qué te ha parecido la visto la publicación de 15 eso? Sí, sí, el día de hoy este, he visto la publicación en el que prepara ese se para votar a todos. Eso es lo que. Dice sí, la ahora, Y yo he puesto votar con B chica. O sea, va a votar por qué, por ser género, ¿no? O sea, yo pienso que votar, o sea, si tú vas a votar por alguien, tiene que haber una campaña previamente, claro. O sea, si tú quieres, ahora si tú has querido votar como el tema de empujar, es con B grande. Bueno, cosas que pasan, la verdad, yo me imagino que es un mensaje troll, ¿no? De parte de mi amigo Ken César, la verdad, un saludo para él y para toda su comunidad, que sin lugar a dudas siempre nos están apoyando, siempre de alguna manera están, eh, bueno, comentando goles, ¿no? Esa es la idea, ¿no? También un saludo para los amigos de la magia, Clan Warnick, eh, hay otras comunidades más también que creo yo que estoy obviando, me parece. Claro, esqui mafia, eh, también, <risa> eh, los grupos que ya se han creado. Sí, que esperemos. son varios, está, está el Walt Perú, me parece, hay Walt Lima, también me parece. Y bueno, un saludo para todos los amigos de Bolivia también, que de una otra manera siempre nos están siguiendo ahí. este Puedo olvidar, este, en el All-Star, ¿te acuerdas de uno de los jugadores del All-Star, este, Miriam? Claro, te acuerdas. Me acuerdo de. <risa> ¿Te acuerdas de que sea el chorrajito, ese que era amigo de Mil de, de Claro, de claro, claro sí, sí, sí me acuerdo. <risa> los chicos de Bolivia siempre, siempre los recuerdo. Y ahí sí. está Pablo, que siempre se sí. carga y eh, vela por los segundos. Sí, él todo. está trabajando muy bien allá en la comunidad, de otra manera está manejando un poco. El tema de, de que sigan jugando ball, ¿no? así que igual mucha gente quiere que vayamos al interior del país. Papu, te doy mi casa. Me han dicho vamos vete a Juliaca, me ha hecho un puno, mucha gente de puro saludo para ellos. <coughs> pero igual, eh, prontamente me imagino, espero poder estar en el interior y bueno, pues en un land center y con la gente, ¿no? Más o menos, este tú, papu, has participado en un torneo de Wolf eh, con esto de la, del All Star, el Pry Ladder y todo eso. ¿cómo, ¿Cómo lo has visto, papu? La verdad, hasta ahora no he tenido la oportunidad de, de estar en un evento, pero sí. Eh... Hemos este, querido ir por un tema de que un compañero dijo que no no iba a poder y se canceló. Uy, todo. ya, ya, claro. Le, se, me la bajada eso, Bueno, pero si no habrá dudas, eh, yo creo que sería bueno invitar también que participes, ¿no? De, de otra manera, este. Y también invita a la gente, ¿no? Que, que, que, que participe en los torneos que se vengan aquí adelante, ¿no? Claro, en realidad la próxima si no falta voy a estar ahí con mi team y además toda gente, de la comunidad y todos los grupos, les invito a que puedan participar. Es lo mejor que tú puedes demostrar tu talento, que se sabe jugar y no puedas con programas ilegales, ¿no? Claro, y eso también es justo el tema de los programas ilegales, ¿no? ¿Qué te pareció, justo lo comentaste antes también, eh, el tema de, de Papu Wolf, ¿no? Con el tema del baneo por cálculo, ¿no? ¿Qué te pareció ese método, Papu pues es un método así, sui generis, la verdad. Papu Wolf vino y derruse con la, no sé, con la Wolf ahí. La verdad, este ha hecho, ha hecho muchas cosas, ¿no? Ver, ¿qué, ¿Qué te ha parecido eso, Papu? En realidad, el Papu Wolf ha hecho un buen trabajo y ha bajado, digamos, que el 80, 90% de los hackers, ya, ya no hay que ya, no, ya no usa mucho, ya no compra, ya no va a hacer su plata, ¿no? eso es más bien ahí. Claro, para eh, que pueda sí, es importante, es que, es que es una mala inversión, ¿no? También, entonces yo creo que de una otra manera siempre es bueno, este. De una u otra manera es bueno siempre saber que comprar cuentas no, no, no tampoco es consecuente, porque un pata les pasaba y me dijo, papu, compré una cuenta y el día siguiente me bañaron, no sé. La verdad, que no, no, no es peso, o sea, no caigan en esas tonterías, no tú. Le ve a tu cuenta, juega a tu cuenta y, y pásale bien. ¿no? Mínimo, ¿qué novedades en los cines esta semana? La verdad que tú siempre nos traes cosas del Caribe, para poder comentarme. Hoy día, papu Wolf ha dejado unos videitos ahí, un collage, para poder analizarlo. Ah, Como dice la comunidad, ¿no? Ah, listo, bien ahí, ¿ah? bueno no, no se olviden chicos, compartan el streaming por favor, eh, denle su like y bueno, compartan en todas las comunidades ahí que nos apoyen, ¿no? Las comunidades adelantas, <tose> ahí está la gente de, de Quincesa, no sé, pero ¿no? la gente de la, la magia, están tantas comunidades la verdad que nos pueden ir apoyando. Bueno, ahorita el señor La Magia también supongo, puede yo estará compartiendo ahí, extrañando su pollo, me han dicho. Ah, Está comiendo su pollo. Ah, está <tose> ¿eh? ah, <tose> comiendo su pollito, ah, listo, se papo no. Buen día tiene, la verdad, si no lo veo. ¿Te parece si vamos a ver los videos que ha dejado Papu Gol? Sí, eso también queremos ver, la verdad, justamente eso nos estaban comentando. Así que bueno, nada, ahí con ello a ver lo que Papu Gol nos tiene preparado aquí para poder analizarlo con el buen amigo Tumfi. Ya, vamos a ir. Acá tenemos el primer engaño. <risa> aquí dice la gente que lo juzgue. Ahí <risa> Aparece el hack que utiliza Red Team has won a base. ¿Cuál es el hack? No papu, acá... Para lo que no han leído porque ahora... Uy, este papu es un cyborg ¿verdad? No, no, no tiembla ¿Qué piensas sobre esto, papu? No, la verdad que cl claramente está el video ¿no? no miente, que está mirando paredes Que sale directo, espera Red al enemigo a Es un... Baneo definitivo, Claro, mira pues, ahí este, Y creo que se deja matar, me parece, a propósito, para hacernos creer que, pues, obviamente él no está usando, ¿no? Acá otro hack, me parece, ¿no? Otro usuario también, ¿no? Sí, acá son varios usuarios que mamutean. Ah, bien conocido en las salas. Bueno, ahí está este, bueno, ahí está el clan gente cool, me parece, ¿no? Bueno, cool, no tan cool, la verdad. también. Vamos a ver, entonces, ahí está, hay un Star Beat dentro también. Uy, uy, uy, se viene la noche entonces, ¿eh? Frio z y ahí se puede ver su cantidad de victorias. Mira, ve. ¿eh? No hay forma, ¿eh? Y como pueden visualizar, todo esto está siendo, obviamente... Bueno, Acá está te, siendo el mejor sniper del mundo, mira. ¡Ah, listo! <risa> ¡Pero mira, papá! ¿Qué tal? Es totalmente pro, ¿eh? Pro, este brother, este brother la hace, ¿eh? Increíble, ¿eh? un halconcito sí, la... también. Qué rico tipo, ¿eh? Acá hay un 5-star. Tal... Uy, uy, uy. Papu Gol se ha chambeado, ¿eh? se nota que ni siquiera se ha presentado porque la verdad todo tan. ¡Oye, ¡Oh, este papo ¡Mira, mira, mira! Lo miro, lo miro, va, va a desconectar la bomba, ¿eh? ¡Qué locura, no te puedo creer! Y todos bien, bien gracias se Deja matar. ¿eh? Ay, no hay forma, la sí, verdad. verdad. ¡Qué sí. horrible! No sé, tú, estas cosas que ves, Tunki, de verdad. No, no, no merecen, ¿no? Sus cuentas seguir con vida, ¿no? Claro, sí, definitivamente se que dejan, lloran, Pero bueno, o sea, que de ahí vienen los problemas de que atención al cliente no está respondiendo bien, no hace bien su trabajo. ¿no? En realidad es cuestión de que ustedes mismos puedan analizar sus videos y ser conscientes de lo que están haciendo. ¿no? no se olviden, vamos, que hoy día también estamos entregando los cuponcitos. Win. Ahí está en la caja mensual de Blo, la caja mensual de, de, de, de Humano y está también en la caja misteriosa de, número 15. 5. Así que... Eh, pasen la voz, ahí está en el chat, me parece. Así que para todas las personas que están comentando ahí duro y parejo, <ríe> no se olviden que vamos a poder este, dar, brindarles ¿no? estos, estos coponcitos. Así que eh, estén atentos a la comunicación. ¡Ay, ay, ay! Acá más hackers, un intenso, me parece, ¿no? Pero ni siquiera se esfuerzan de en moverse. Entonces, la verdad, que no. Qué pena, la verdad, ¿eh? qué pena. Yo, la verdad. Eh... Veo estas cosas, y, y lo, bueno, lo único que queda es denunciarlo ¿no? Sí. Todo con el afán de subir de nivel, o sea, qué, qué feo llegar a ser el rank, no sé, el 1, el 2, el 3, y no saber jugar, ¿no? Claro, y, y de y qué manera tan aburrida, ¿no? Porque esto, esto no es jugar, ¿no? esto es cualquier cosa, la Es lo mismo que dice Minion, de que subes level, luego no sabes jugar, o sea, el talento que tiene, ¿no? Mira, pero papu, este, este papu, su madre, campeón, ¿no? mató a todos, increíble, la verdad. La verdad que el mamuteo también, para que todos sepan, es, es, obviamente está, eso también está el es, Ticno es de Van, así que tengan mucho cuidado chicos, eh, para los que bueno que se creen muy vivos y que se conectan a las 2 de la mañana, <coughs> siempre alguien está observándolos, ¿no? Y allí están, claramente, ¿no? La, eh, el mamuteo es, es muy rochoso, la verdad. Este chico Dark, ¿Ese no ¿es el chico Dark que conocemos, papo ¿El trujillano? No, creo no, no, no. que es otro, es de Venezuela, la, no sé, pero igual es el Santo Sí, bueno, sí quien sí, tiene que ser Sí, acá el, el, el, las bombitas eh, imparables, la verdad. Yo fui víctima de uno de estos este, una <risa> vez en una partida. Así que, bueno, nada, el Bomberman. Uy, mira este men. Ah, listo. No, y acá sale el sonido de Rata, Escucha. <risa> <risa> ah, listo. Este fericotito. <risa> ah, listo. Pero yo digo, ¿así? ¿Y cuánto tiempo puede estar así este jugando? Todo esta el día engañado Increíble, la verdad Una pena, ¿verdad? muy mira este men Dios Dash Ah, listo Creo Ay. que acaba de mandar saludos ahorita ¿No? Ah, un saludo para Dios Dash también que te, te, te jugaron, papo Audio HK también me parece que empieza a hacer de las suyas Increíble, la ¿verdad? Es inmortal, porque ni una bala le cae Increíble yo imagino que pondrán a tu hermanito A decirle, viene por acá y te mato Mira, mira, mira, no se cansa, papu. 38 minutos en ese plan. Increíble, ¿eh? Increíble. Una cosa de locos. Noctur Nocturnal Wolf, está este Empire <risa> <risa> <risa> <risa> ah, no. Wolf, Empire Wolf. Ay, ay, ay, increíble. No sé, acá si tuviera la magia, estaríamos hablando largo y tendido sobre este tema, ¿no? Papu, la verdad, este. Acá la magia. va a está comiendo su pollito, disculpen, está, está que se ahí con el, la alita. Eh, ¿Cómo la ves, papo? Estas, estas, estas, estas clases de, de, de hack, de verdad que, pucha, de verdad, despreciables, ¿eh? No, en realidad, hoy en no, día a veces este, los Fry buscan, este hacer RAN o tener su rang por eso hacen el mamuteo, pero no saben que no le va a quedar su run, ¿no? Claro, o sea, y también recomendar, ¿no? que no tengan chacales, ¿no? Porque a veces uno tiene su cuenta, ¿no? legal, y tiene un chacal, y dice, oye, sube mi cuenta, Pepa este, ¿no? Ponle mil de cash, Pepa, como, ¿no? como garantía, y pum, el pata está ahí en la noche mamuteando, pues, entonces, no, no tiene sentido, Oye, ¿no? No, la ¿no? Hay gente que vive eso, parece, ¿no? Sí, sí, hay gente que ya tiene su negociazo y la verdad, mucho cuidado con eso, chicos. La verdad, hagamos, pongamos Buen la verdad en wein. ser remojo y, y demos cuenta que el juego tiene que ser limpio, ¿no? De, acá también, el CallHack, médico. ¡Ah, listo! <coughs> eso vemos hoy en día, de que todos usan este Adricura Infinita de, de Cash. Supuestamente tienen, ¿no? Claro. No, sí, Ahora lo tienen, tienen pero se sí, conjan. Sí, sí, he visto, de eso también he visto, ahora recién, recién conocía el nombre completo, ¿no? Cold Hat Kit Médico, capaz. Infinito, me faltó la palabra infinito, <risas> infinito. ¿no? O sea, infinito, el símbolo, ahí faltaba. Cuando ah, eres atleta lo utilizas dos o tres veces. Claro, y no se nota a veces porque estás en, en el calor del juego, la verdad, en uno de veces, pero increíble, la verdad. Eh, bueno, todo esto, la verdad, gracias a nuestro querido amigo Papu Wolf, eh, me imagino con Lady Wolf por ahí también, sorteando un poco la... Vamos a la, la, <risa> la Lady Wolf, la verdad. Pronto, pronto, bueno. pero, pero, pero, espero tenerla pronto por acá, ¿no? la verdad. <risa> Eh. Spy, eh yo te miraré en curioso. Geme Spike, Gem Spike. le extraña Gem Spy, la verdad. ¿Tú ¿Te acuerdas cuando Gem Spike estaba acá comprando micrófonos? Sí, sí. Era bastante chévere ese no. No lo extrañamos o sí, no. ¿Sí, la verdad? gente lo extraña. Sí, la verdad lo extraña, Pero bueno. ¿Qué ah. no ah. <risa> oh. sí, miren, se mide, se malea mide. Bueno, <risa> No se olviden, chicos, que el baneo por sistema está activado, hay 2.405, no, más o menos, alrededor de 2.400, no voy a decir aproximadamente cuánto, pero son, creo que aproximadamente 2.400 usuarios baneados, sí, muchas personas me estuvieron escribiendo, papu, me han baneado, qué así, papu, pero tiene chacal, sí, sí tengo, papu, ya, nada, pues ya no puedo hacer nada antes, yo sí, no, papu. Claro, hoy en día, si vemos en los grupos, varios publican un poco chacal con entrada y eso hace que trae la consecuencias, es que mabotean, usan y eso lo perjudica solamente al dueño de la cuenta. Claro, o también muchos cometen el error de, bueno, juegan en su casa y dicen no dices que yo me voy a jugar legal con mi pata, vamos, que vamos. Y van y no no cercionan que la computadora tenga un problema ilegal. El sistema te detecta y hablamos papu, la verdad. Y por más que tú puedas reclamar que, bueno, es un error de tu parte, no, no registrar porque lastimosamente en los, en los LANs a veces abundan pues ¿no? los y a veces se juegan con pack, ¿no? entonces te perjudica para no tener problema de eso yo les recomiendo que entren a YouTube de, de World fin Latino y están con Vendrugo de dar las recomendaciones para que no sean baneados de, de, de hack y también para que no sean robados su cuenta ¿no? claro, eh, es dale. cierto, la verdad ¿no? porque mira Minion después de después de todo lo que ha pasado Papu, se han dicho muchas cosas la verdad y yo la verdad no, no, no estoy de acuerdo con lo que, lo que dicen la verdad no se olviden chicos que ustedes pueden comentar todo lo que ustedes den en la caja de comentarios ahorita vamos a leer todas sus preguntas y/o respuestas que puedan tener para pues, no, saber, para que esto es una democracia para porque todos podemos hablar y opinar pero siempre con respeto no porque siempre nunca falta por ahí alguien que no se pasa de viso y, y de Minion viene y con render ¡pum! no te banean a tu cuenta Ahora, <risa> <Bueno, risa> que Déjame render, ¿verdad? ¿no? Que está ahorita bailando, creo. Está bailando, ¿no? Ah, está ya está, está, está ahí, creo, la con la Y, ¿no? Sí. Yo lo he visto ahí a la magia, ahí, que le, le ha dado unos cuantos pasos ahí. <risa> bueno, bueno, nada, o sea, sí. Creo yo, chicos, que... Ha ¿Es vios... hora? ¿Cómo? habido, ¿Es que es hora? <risa> Sí, creo que ya, ¿no? O sea, es, es hora <risa> del duelo, vamos, es hora del duelo. Duelo, ¿no? Sí, bueno. Entonces eh, vamos, eh, vamos a ver el duelo prometido, hoy día había un gameplay y lo va a ver si no habrá dudas, el buen amigo Minion contra Tunky Jefe, eh, vamos a, a dar inicio a la partida en tres momentos nomás papu, la verdad no se olviden que hay cupones eh, que se están repartiendo en el chat, ahí están, <risa> perdón, la caja mensual de humano, la caja mensual de lobo y la Mystery Box S5, la verdad para todos ustedes aprovechen en el gameplay, se va obviamente son, se va, va dándose esto de otra manera. Así que nada, sigan este chicos eh, con sintonía Compartan, denle like Denle su mencocora si me, me divierte ¿no? Si me enoja, si quieren también por ahí Capaz, no sé quién se está por ahí capaz No sé, eh, pero bueno Igual, saludo para él, a todas las personas que sin logra dudas este, Nos apoyan, nos siguen a cada rato Y que de otra manera, únete al Discord papo, ahí hay Discord Wolfing, así que ahí me puedes ubicar Para jugar siempre las partidas en la noche, la gente se conecta Un saludo, verdad, me hecho recordar Porque muchos papus me, me, me escriben Y me dicen, oh papo, manda mi saludo, que no te votes un saludo para milagritos que me, me agregó al facebook bueno al Fanpage mejor dicho y ahí también este le mando saluditos a ella que, que quedó pendiente del, del streaming pasado eh, me van ahí coordinando los papos mientras tanto hacen las miraditas ahí oh, papu, pero esta vez sí. el careo el careo el careo, el care... el careo el care... Sí, no la verdad que está muy interesante y, y muy bueno esto, este tipo de, de, de participación entre bueno entre minion y los, y los youtubers la verdad que vinieron tú con tu, tu Jasmine cuando le den vuelta la arma, ya. ¿Te fuiste, papu? Claro. Tienes que cambiar, papu. Ya no leyen, ya, ya otra cosa, papu. No, sí, no lo, yo eh. estoy practicando. Todos los que juegan conmigo no, no, Estás en modo bien, training. Es no, es práctica. Ah, listo, perfecto. Bien, un, perfecto. perfecto. un saludito, gente. Quiero mandar un saludito a. <coughs> a Bruce. Eh, su surprise se llama Vicious. Un saludo para él. Eh, un saludo para Tony, eh, que quiere hacer un, un, este, un torneo de golf, me dijo, la verdad. En Caraballo. Tiene su LAN el Papu ahí dice que tiene sus cabinas ahí este, unos ahí No mentira Tienes un LAN center la verdad Quiere hacer un torneo de Warsing así que la verdad este pasa la voz Papu Escríbeme nuevamente Te mando el correídito para que puedas comunicarte con la cajita Para ver si te apoya el tu Un saludo para AC Summer Dice que varias veces te ha visto Tienes un saludo AC Summer AC? Sí, AC Sumer Summer Ah listo ¡Qué waifu? No, oh, es hombre. Ah, ya. Yeah. <risa> saludos saludo para ti, Papu, la verdad. No, está bien, gracias Papu por seguirnos igual. Eh, no se olviden que pueden ubicarme en mis redes sociales como Mendrugo, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados, Papu. ¿Cómo ubicamos en las redes sociales, Papu? Tienes tu fanpage, me imagino. Claro, en YouTube me pueden ubicar como GP, como está ahí en, la, en la pantalla. Y en las redes sociales también como GP me pueden ubicar. Ah, listo. Ya entonces ahí están las redes sociales de nuestro querido amigo Jefe, eh, eh, la verdad, eh, apoyándonos el día de hoy en la transmisión. Acá, bueno, me parece que ya están ya papus listos para... Sí, vamos para... a la pausa, hacemos las coordinaciones y empezamos con la batalla. Ah, listo. Entonces, a una verísima pausa y volvemos con más aquí en World Cineté. No se mueva. güey. Bueno. Bueno, y tenemos la partida, y lo pueden ver, que la verdad, en HD, papu, cuidado, no se asusten, a ver... No, no hay que distraerlo, no hay que distraerlo, no que distraerlo. Vamos a ver, papu, de estrés ahí, cuidado, ya escuchaste la Jetsman ahí del buen amigo Minion. ¿Listo? listo Dos sí, tienes que tomar su distancia nomás porque... Ay, uy, uy, el gesto. yo te dije, papu, yo la canté, te la canté, papu. Te la canté, papu, así que ahí está, el gesto correspondiente. Y bueno, nada, vamos a ver la segunda, la segunda partidita. A ver, a ver, ¿qué más tienes ahí? ¿Qué tal la última y pro papu? La verdad, muy efectiva, ¿no? La Pro es totalmente Sí. No. O cuando está, ¿cuándo me dan la, la, la, la ley de propa? Poder... Ah, comi Bueno, ahí está, si no ahí está... Ah, listo. Ah, también... Ah, ya, probaron mismo. Uy, uy. Uy, uy. uy. ay, ay. ay, agárrese. Está sin carga, ah, ah, ah, ah, ah, eso. ah, bueno, entonces, dejándose pisar los talones. Cuidado que Minion entra en modo... Sí, en modo este Megate oh, no, en, no, en modo Sí, en Megate no Entras en modo, sí. modo intenso, papu, la verdad. Y ahí que vamos a ver cómo se, cómo se suscitan los hechos. Minion ha tenido una tarde bastante, bastante movida, así que quiere ¿no? botar toda esa carga que tiene adentro, papu. Yo quería practicar antes, pero... Se sufre, papu, se sufre. Baby Wolf. First Papu, Yo voy a una de cámara Él le gana, él le gana. Psicología <risa> nomás. Que los items, si es que pierdes, son por 7 días. Y si ganas son por 140 días. No me tira forma, papu. Vamos viendo ahí el inicio. Yo te recomiendo que te ponga. Mantén tu distancia, porque él se acerque, papu, porque si no. Se, se, se dispararon se las vistas, ¿sabes? Ah, listo. Se dispararon, papu, eh. Ahí, ahí, Claro, pero pues. uy ya, le gente ¿sí presión sangrar, ¿eh? Eso, eso, eso, eso, Está sin bala, está sin bala, está sin balas, papu, ya está ya, papu. Ya te dije, papu, ven las recomendaciones de Mendrugo pero... y sí, vale, no Está bien, papu, acá las recomendaciones siempre. Te hacen ver, está, reñido, está reñido. Dos a dos, a, está bien, está, está, está, está, está, está, está difícil la competencia, papu, eh. Mientras que el mi enemigo tiene ley o manca, o la nueva barma que ha salido tipo manca, un saludo para esas 625 personas, la verdad, conectadas en el stream y la verdad, gracias a todos ustedes, Papu, por su preferencia, aquí, como pueden ver está también siendo más peleado, por bueno, el amigo Tuki, jefe, que está atacando, simplemente, ¡increíble! El de él, ¡toda la cara! ¡Ay, ay, ay! ¡Increíble! 3 a 12, se pone interesante la cosa. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes en estos momentos, Papu, la verdad? Andándola así, en vivo, y... No, cada vez que se da ve, un versus, el corazón se sale un poco. se y emociona ahora, se emociona papu, la verdad. Acá. Un saludo para Eduardo Quiles A Felipe Fernández que nos dice Oh, ¿qué? ¿Cómo? ¿Habrá cupones? Claro, Paycol, hay cupones, ahí están eh, Se están repartiendo en, el, en la caja de comentarios Recuerda que hay cajitas eh, mensual de humano Y la cajita mensual de lobo también mi Box s 5 la verdad, para ¿Pero? todo esto, increíble nuevamente. El headshot por parte de. Ya está agarrando viadas. Ya, también es mucho, tiene que ver el, el mouse, no es tu teclado, teclados. Te tienes que el, yo entiendo, Pero, que, cuál, pues, siempre, pero no nos entendemos, papi. La verdad, pe, capa. Pero ahí quiero aprovechar también mandar un saludo al frío, a Jay a toda su gente de Jay, ¿no? Ah, listo. Un saludo para toda la gentita de ellos. ¿Son de, de, qué, ¿De qué parte son ellos? De es el Estados <coughs> Unidos, que siempre está ahí, como viendo. Eh, haciendo, un eh, haciendo otros juegos pequeños Un saludo a la comunidad, ¿no? Y también quiero aprovechar a mandar un saludo ahí a Alex, a Sicario Toda la gente que juego siempre es eh, Sicario Ya, ya ves, todos los saludos papu, te, te, te, te, te mataron papu <risa> Estabas saludando, hasta que vine uno, cualquiera viniera de Wanda, ¿no? Ya mando saludos, te esperaba, ¿no? Esta que te dispara y avanza todavía, ¿no? <risa> Bueno, no importa. Igual si sí, estás ganando un punto de arriba, 4 a 3, esto está Tape Candela. Un saludo para todos los amigos que están conectados en el eh, directo de aquí de World Latino en la Provincia de Facebook. Pueden ubicarnos también en el canal de YouTube que pueden actualizar esta, esta partida. Ah, listo, papu. Ya lo viste, papu, ya, ya. ¡Te viene la noche! ¡196 de vida! ¡36 de vida! ¡88! ¡Ay, ay, ay! ¡Has he hecho nuevamente! Ay, está ay, chalaqueado, así. Ah, no, te, te la vio, Papu. Te la vio con toda Papu. No, está con aura. Está con, está con pasiva. y acá Saludos, Papu. Un saludo para Héctor García. Ahí está el Papu también. Un saludo para Omar Trujillo. Un saludo para, para Diego Nicolás. Eh, a Diego Chauca. A Leonel mechan Fernán. Eh, 5 cupones para 600, no papo, hay un montón de cupones que van repartiendo Pasa que el dedo del arnio tampoco está, está con las, papo no Es de la magia, está malo está mal la mala gente, oh acá, creo que te dió al final Un saludo a Leonel, me And champiarré, un saludo para ti, papo Increíble, papo, ¿eh? 6 a 3, ya Minion, ya no hay vuelta ya, atrás, papo Es hora de ponerse ah, en ah, serio, creo. ahora es el modo, voy a ser ahí en 3, así ya, ya no en a 2 ya Uy ya, volteó el teclado. Uy, uy, uy, agárrese, papu, volteó el teclado, señores. Increíble lo que estamos viendo. Agárrate, Tuki. Te van a cerrar la cuenta de tu cuenta de vuelta. Bueno, ahí está, iniciando está la partida, ahí está. Uy, aparece un disparando a diestra y siniestra. Ah no, este bien. Eso es hack, papu, es hack. Increíble lo que estamos viendo. Uy, uy, uy, Vini, ¿qué pasó, Papu? Le cantas por 150 de vida. ¿eh? Tuviste cerca, papu, Tuviste cerca. Está bien, está bien. Acá se ha venido a llevar por los 15 días el regalo. Papá. Ah, ¿eh? listo, güey. Bueno, todo sea por el regalo. Ahorita López, López, López Gerardo. Un saludo para ti. Un saludo para el Sprite Night Ride. A Chris NR, Segundelas Gizak. Saluda saludo a Stalin Gómez. Eh, Aquí dice acá: Llamen a Tochi. Me dice Armando Roja Martel. Llámalo. papu. Me teléfono. pásame. tu oh. dice peor? acá: Chunky eh, eh, HS Lovera 28HS. Dice. Bueno, hombre de nadie. Son nombres que se ponen los papus, ¿no? La <risa> verdad. ¿Cómo que hombre de nadie, no? Las sombras, es de vida. Uno se llama, dice. Tocaré, dicen, ella no te quiere. Ella, no ella, ella no te ama, dice, papu. No, ella no me llama, dice. Saludos para, ¿qué dice? Saludos para Feldman. Eh, más cardíaco se más le falta, dice. Sí, papu, dice. Eh, cristian Torres, un saludo para mí. Un pastel, un saludo para ti. Gracias por seguirme en las redes sociales. Vamos a ver, papu. Uy, ahí le tocaste, Uy, ¿eh? uy. ya. ya, papu, ya. ¡Oh, oh, oh, oh! oh. oh no, Yo decía te volteaste y eso los... ¡Uy, Lady Wall, Lady Wall presente, papus! Ahí está Lady Wall, ¡cuidado! Lady Wall está ahí, soltando la huigo. ¿Te parece si jugamos esto? Ya que me queda una bebida, nomás. ¿no? Que juegas con escopeta. Ya, ya, Tiene ya. Tienes cuatro Escopeta contra escopeta. Increíble, agárrense, papu. Pero no sé por qué siento que Alice va a cambiar el arma en el último momento. ¿eh? Saludos para Golden Osito, hoy Mendru, invita a Tochi, dice, ya Papu, mándame su si fono, saludos a Mr. Shadow, saludos para Sprite Owl LP Minion, dice, ah Minion, cuatro gente con la misma arma, A Cristian, Jean Piero, Jan, Jan Escobar, Michael, ¿cómo estás papu? A Sergio 11, uy, uy, papu, ¿ah? ¿eh? Le quitaron la ya venda, ya, papu, le me quitaron me la ya. venda a, a Tonke, ¿ah? La quitada de venda, papu. ¿Ah, sí, puede, ahí, es que hay mini oportunidades más. Ah, todavía, ah, todavía con eso. Se, ah, se <risa> pechea, pechea, <risa> pechea. Uy, uy, ya. Bajan de volumen, dice. Oh, bajan de volumen. <risa> Saludos a Ignos, ¿Cómo estás, papu? Saludos para ti. Mendrugo, ¿cuándo me baneo? Ya, papu. Ahorita te baneamos. O sea, esta GM Reddor viene, ¿ah? ¿eh? Ahorita viene GM también. Esta GM Reddor ¿eh? Red <risa> está baileando el blow bro. <risa> <Riddle, ¿verdad? risa> uy, papu. <risa> ¿Cuánto de vida te quedó, papu? Uy, estabas lejos, ¿ah? Ay, ¿qué fue, papu? La venda, la venda. ¿Para qué? Se está cayendo la venda por un lado, papu. Ya, ya, vamos a ver. A ver, Es que tú no has practicado pe con la mi pero no has practicado. No, no, no. En escopeta, no. Es que tú vinías con la Tech para ganar la minion y el mismo te ha quitado la Tech. Si es que llevo a tener una oportunidad, ya normal. Ah, ya, te quiero asegurar pegar al 8-8, dice uy uy uy uy uy creo que alguien va a caer 262 de vida por parte de todo tengo que ay ay ay ya agárralo ya agárralo chapalo chapalo la que viene a andar pero la que viene a se está vuelto, el lobo cuidado sin balas sin balas papu ya está ya. chapalo ¡Lo dije! yo dije! ¡Lo dije! ¡Lo dije! <risa> ¡Alguien iba a cambiar de arma! Ahí están <risa> las consecuencias, señores, <risa> no. señores. Minion Hostia, ha demostrado, Dios. sin lugar a dudas, ha faltado su palabra. Ahí está. Yo solo voy a decir, papo, las pruebas me remito. No, ah, okay. ¡Alguien iba a cambiar de arma! Muy bien jugado, muy bien jugado. Nada, papo, yo dije, alguien iba a cambiar de arma. Yo te no, no dije... Te lo, lo presionaste, de... lo presionaste. Lo presionaste, Está bien, man. un saludo para todos los amigos que nos han acompañado el día de hoy. casi. 650 o 670 personas conectadas la verdad, o, o, hace un día glorioso pero igual si sin lugar a dudas. Con que bueno Papu, de verdad tú que, que había acompañado el sí, día de una, hoy. Una, una cosa que Dime, quería, ir, eh, así como tú que haces videos y apoyas la comunidad, todos tienen la oportunidad, no, no es que tenga una exclusividad con un él, todos pueden ser partícipes de este proyecto y más aún si quieren mejorar la comunidad. Más allá de todo hater que existe, pero la cosa no, es quiso. ser positivo nomás. Sí, pues, ¿no? Sí. Así que ya saben, chicos, todos tienen la oportunidad. Eh, en su momento estuvieron acá muchas personas que, que participaron de, de, de Wolfing o de All-Star. Estuvo, me acuerdo, el, el buen amigo Tacome. Estuvo Fita, Fita estaba, pero eh, jugaba, pero cruzadazo, ¿no? Sí, este, sí, estaba Irving, ¿no? Después de, la, de, de lo que pasó en el All-Star, ¿te acuerdas cuando sacó la cabecita contra los bolivianos? ¿La ah, claro, irving, claro. Irving, sí, claro, Irving, Irving, Irving, Irving Bat. Este, no, es no, es el... eh... <risa> ¡Oh! <risa> ¡Qué fuerte! Uy. ¡Hola, lana ¡No, este! no <risa> este... <risa> este, no, nada, si no dudas, este... Hay muchas personas que estuvieron aquí, la verdad, ah, acompañándonos, sí, mira, este... Estaba Gino también, me acuerdo, el capitán del al-star de equipo peruano. Eh... Y bueno, nada, agradecer a todos, a Tuki también, prontamente me imagino eh, que no sea la primera ni la última vez que podamos estar acá para funcionar. Ha sido un bonito, una bonita tarde, ¿verdad? La, en realidad es cuestión de comunicarnos con todos los usuarios, entretenernos, motivarlos y que sigan con el juego. Y más horas, hacer los eventos, todo está buenísimo esta semana. Así ya saben vamos igual no se olviden que como bien indicaba el eh, buen amigo Dunkey, hay eventos en este caso, nuevos eventos, un nuevo evento la verdad, <coughs> se llama Premio por Clase, que justamente aquí abajito lo han estado viendo durante toda la partida, eh, toda la transmisión mejor dicho, eh, básicamente es alcanzar ciertos niveles indicados, y los cuales te están re recompensando con paquetes, así que eso es algo bueno, la verdad es un nuevo evento que vienen ya de los conocidos, que es el evento Playtime, el Kill Count, Está el efecto burning, está también el evento One Day Free que ayuda mucho también para las personas que quieren usar el arma y que como indicas te puede ayudar a subir más de level, ¿no? Claro, en realidad lo que está... actualmente todo buscan es subir de level. parece eso está teniendo formas horas las y y con eso no lograrás nada, de programas ilegales que se afecta y más adelante te caes tú. Así es, así es, como bien dije, Papu, bueno, está atento, papu. El sistema también está activado, así que hay muchos vans por, por venir. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Un saludo para, eh, a ver, quiero mandar unos saluditos así rapiditos eh, Yasmani y Copal. Y un saludo para eh, Víctor Semache, la nueva Family Surprise. Saluda a Ricardo Pablo de la Cruz Paredes. Ah, saludos al Rank 2, dice Tunki, no te hagas, dice, uy, Junior Álvarez. A un saludo para Junior, ¿verdad? Gracias a él me ha enviado este, la Ley en Pro. ¡Ah, listo! Bien, ¿ah? ¿eh? <risa> ok, ya, ya sabemos quién lo ha he hecho ah, ganar hoy. ¡Ah, listo! Este evento evento Mataminios dice, se llama esto. ¿Cómo es eso, Papo? <risa> eh, ¿Qué dice acá? Junior, Espinosa, todos los cupones, dice acá. Jordi, un saludo para Jordi, Christopher Talledo, Mendoza. Bueno, saludos para todas las personas, la verdad son 600 personas, la verdad. Es un poco difícil poder eh, darles a todos este, los saludos. Igual un abrazo, no se olviden que pueden ubicarnos en las redes sociales como World Team Latino, en YouTube también como World Team Latino. Y bueno, a mí me pueden ubicar como Mendrugo. Eh, igual el domingo tenemos una tenemos una cita, Papu, de las 4 de la tarde. Vamos a hacer un gameplay bastante especial ahí, bastante, bastante jocoso ahí con la gente del Discord. <coughs> igual te invito también desde Tunki para que puedas participar por nosotros, estar ahí jugando ese día. Eh, bueno, nada, no me olvido nada más. Eh, ha sido una tarde bastante chévere. Minion, agradecerte también una vez más por, por tu labor hoy día de hoy, que te he visto de aquí para allá corriendo por todos lados, Papu, la verdad. Sí, para que pero ha servido. Me siento contento. Sí, sí, te ha ganado. Te ha sí, ganado, sí. papu. Sí, sí. <risa> <risa> tomar. ¡Ah, listo! ¡Ah, gracias, papu! De verdad, te agradezco. Espérate. ¡Ya! Eh, ¡Gracias, gracias! <risa> no mentira, entonces esto es un, un presente para ti, papu, la verdad. Te este, hacemos este, no, este, bueno, el premio, si quieres lo quieres mostrar, abrir tal, bolsita de sombrilla, bastante chévere, la ahí verdad, pueden verlo toda la gente. Sí, ahí está, este creo que es el, el póster, ¿no? Si no, la duda. pero eh, lo vemos después, si no, eh, porque igual, ah no, sí está bien, no, <risa> pero igual, eh, agradecerles a todos. Y hay unas, y hay unas sorpresas ahí, pero sí, ah, no, menos no, no, no, sé ¿no? ah, de sus ítems. Ah, ganado. Sí, pues la has, has ganado a Minion, así que te llevas tus tu, tu ricos. Sí, este... sí. Así que igual bueno, agradecer a, a Tuki por haber venido, a Minion, a todos los chicos que han estado conectados el día de hoy. Eh, un saludo más a Jelce Olivar, eh, a Jan y bueno a todas las personas que van conectadas ahí. Nos vemos el día domingo a las 4 de la tarde aquí en el canal y en la fanpage de world Latino. Chau, chau, chau. ¡A